Vamos a eh, establecer en este momento el contacto con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Alejandro Padilla, vamos contigo. Adelante. Ministro, ¿cuál es la evaluación que se tiene, por favor, en este gabinete? Estamos en vivo para todo el país. Bueno, estamos eh, trabajando para, para reducir eh, la mayor cantidad de focos de calor que hoy día... ...están ocurriendo en el territorio de la, de la Chiquitanía... ...los municipios más afectados por supuesto son Roboré... Eh, ...San Ignacio, San Rafael... Eh, y, ...y en la frontera, eh, Puerto Quijarro... ...hoy día estamos viendo que hay un, un evento... ...bastante preocupante en Puerto, Bu, en Puerto Butch... ...y también San Matías, eh, San José... Eh, ...estamos tratando de... Estamos tratando de contener con toda la disponibilidad de los recursos que tenemos, fundamentalmente de las unidades aéreas, eh, pero también estamos trabajando con la quinta división y sus unidades dependientes, con más de 800 soldados eh, en el campo, más de 200 policías que están a, di a disposición del Ministerio de, de, de Gobierno también, y funcionarios de los municipios que están afectados en esta, eh, con este evento. Eh, acabamos eh, una, una jornada de trabajo, de planificación, de coordinación, de articulación para que mañana desde muy temprano estemos en, en terreno para tratar de sofocar la mayor cantidad de focos de, eh, de, de, de, de, de fuego. Eh, y esto lo estamos haciendo acompañados por un por un trabajo muy esforzado, muy sacrificado de la de la Quinta División, de los soldados, los oficiales, los suboficiales, los sargentos y las los municipios y la gobernación del departamento de Santa Cruz, así que el, el gabinete el gabinete medioambiental ya está funcionando con, con toda su capacidad eh, institucional. Están acá los ministerios, están, están las entidades descentralizadas. Estamos articulando el trabajo de una manera planificada. Ministro de La Paz lo saluda, por favor. Ministro, Adelante, Gabriela. Eh, ¿cuál ¿cuál ¿Existe riesgo en las comunidades, ministro? Eh, no, ¿Cuál es la situación con relación a las comunidades que se encuentran cercanas a los incendios eh, que se están registrando en esta región? Sí, lo que, lo que pasa es que tenemos, tenemos muchas comunidades que efectivamente están, están cercadas por, por el fuego pero estamos tomando previsiones para que no ocurra eh, ninguna, nin, ningún accidente, ninguna, ninguna baja de, de, parte, de parte de los de los de los, de los comunarios. Eh, nuestra, nuestra mayor prioridad es proteger la vida de la, de la gente, la vida de los niños, de las personas mayores, de, de las mujeres. Esa es, esa es la máxima prioridad que tenemos por encargo del presidente Evo, del vicepresidente. Eh, y, y, y también estamos trabajando, asistiendo a, la, a las comunidades con todos los recursos que se han puesto a, a disposición. Pero, insisto, la prioridad es la protección de la vida de, de, de, la, de la gente, la protección de las comunidades eh, y tenemos a disposición cinco unidades aéreas eh, con helicópteros para poder evacuar en caso de emergencia, en caso de accidente. Hay tres regiones, decían que, eh, ministro, que no se está pudiendo controlar el fuego, se va a esperar eh, la llegada de, de más cisternas, el, el, el despliegue que ustedes han señalado. ¿Y qué le decimos a la gente que está muy pendiente y de lo que está ocurriendo precisamente por los incendios? Bueno, eh, hemos acordado... Eh, que, entre tanto, no opere eh, este este avión, que es un, que tiene una capacidad de trasladar 150 mil litros, este supertanque. Entre tanto, no opere. Eh, estamos eh, trabajando sobre aquellas comunidades que tienen más alto riesgo, que tienen más alto grado de vulnerabilidad. Consecuentemente, las cinco unidades aéreas que tenemos disponibles, los cinco helicópteros, que, que son uh, uh, UH, que son... Z9 y que son, que son los superpuma, esos van a estar trabajando sobre aquellas comunidades más expuestas al fuego. Entre tanto llegue el, entre tanto llegue el avión. Eh, consecuentemente no vamos a dejar de trabajar vamos a seguir trabajando por tierra y por aire, eh, e, e insisto, la, la preocupación fundamental es preservar la vida uh, de la gente. Es, en, en muchos casos estamos controlando el fuego, en otros casos desafortunadamente nos juega una mala pasada el viento, porque reaviva nuevamente eh, el fuego. Pero en todo caso estamos eh, desarrollando una capacidad de monitoreo muy eh, eficiente gracias a la información de las comunidades, de los municipios y de las Fuerzas Armadas, lo que nos permite tener una capacidad de reacción inmediata. ¿Y ¿Qué porcentaje se tiene controlado, supervisado, monitoreado, no sé el término, ministro, eh, en este momento? Bueno, es, es muy difícil, es muy difícil eh, precisar eh, la, la, uh, el control que se tiene sobre el territorio. Es, es, es bastante difícil porque este este evento es un evento que eh, nos suele jugar malas pasadas, fundamentalmente por la por el cambio en la dirección del viento, pero tenemos eh, tres lugares críticos. Uno que se encuentra en, en la parte norte de Roboré, que, está, que es, eh, es San Matías, en la frontera con, eh, con el Brasil, en el, en el eje San Matías, San Rafael, San Ignacio. Esta es una, esta es una zona de alto riesgo. Una segunda zona que hoy día está fuertemente afectada es Puerto Buch, exactamente en la frontera, por lo tanto este es un evento binacional. Y el tercer eh, lugar, el, la tercera área que está también afectada severamente, es la, la, el sector de Charagua, en la frontera con el, con el Paraguay. Quiero decirle que este es un evento trinacional, transfronterizo, no es, no es solamente exclusivamente, estos, eh, estos incendios no están ocurriendo exclusivamente en Bolivia, están ocurriendo en los tres países y estamos afectados en las tres fronteras. Por lo tanto, eh, también eh, nos va a ocupar seguramente en las próximas horas eh, el, el, la posibilidad de comunicarnos con el gobierno del Brasil y el gobierno del, del Paraguay para poder hacer eh, esfuerzos conjuntos, trinacionales en la frontera, porque este es, de verdad que esto es un efecto que, este es un fenómeno que nos está superando, eh, en, está superando nuestra, el control en nuestras fronteras. Se tendrían que comunicar los siguientes días para tener un trabajo coordinado, eso lo estoy entendiendo, ministro. Sí, yo en los, la, los próximos minutos voy a tomar contacto con, un, con el ministro de Medio Ambiente del Paraguay porque el, el evento crítico que tenemos en Charagua toca la frontera con el Paraguay. Es una frontera, es un territorio ah, bastante productivo del Paraguay y, el, y por supuesto el Paraguay también ha puesto a disposición maquinaria y equipo para cooperar a Bolivia eh, en la frontera, por lo tanto tenemos que coordinar el empleo de esta maquinaria para evitar cualquier susceptibilidad, tratándose de un territorio que no necesariamente tiene límites eh, arcifinos muy claros. Mucha gente se pregunta, ministro, ¿cómo se originó, se, se, se tiene este panorama, eh, bueno, las situaciones en tres países, en lo que corresponde, por ejemplo, a Bolivia? Bueno, eh, los incendios mmm, suelen ocurrir por, por fenómenos naturales, rayos, por ejemplo, tormentas eléctricas, pero también suelen ocurrir como consecuencia de las improvisaciones en, eh, en el chaqueo. Eh, nosotros no hemos todavía identificado cuáles son las causas objetivas de estos incendios que están ocurriendo en buena parte de la, del, del territorio de la, de la Chiquitanía. Eh, pero no necesariamente están vinculados con aquellas comunidades que están asentadas recientemente. Eh, no, no, no necesariamente coincide con estas comunidades recientemente asentadas eh, la, eh, eventos vinculados a, al, al incendio. Ministro, muchísimas gracias por acceder a estos minutos. Nos imaginamos que mañana muy temprano también ya están con las acciones. Sí, estamos trabajando desde las desde las seis de la mañana, ya eh, de manera operativa acabamos de eh, concluir el trabajo de planificación y desde las seis de la mañana, desde el, desde el momento en que aparezca el primer rayo de, de, de, de luz, eh, los equipos eh, interinstitucionales se están desplegando en el territorio, particularmente los equipos que van a ir a apagar eh, los focos de calor eh, en eh, en tres o cuatro lugares que ya hemos establecido hoy en este momento en el trabajo de la planificación. Muchísimas gracias, ministro, por estos minutos. Buenas noches. A usted, gracias. Muy bien, hemos establecido, eh, Alejandro, este contacto con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y bueno, Ale, ya corresponde el, el trabajo desde las primeras horas, seis de la mañana, decía el ministro, con el operativo que se tiene previsto también allá en, en la zona. Así que se tiene previsto un sobrevuelo el día de mañana, el que vamos a estar atentos para eh, acompañar también, y entre otras actividades hay visitas a las comunidades que podrían estar afectadas, y vamos a continuar también con el seguimiento de este gabinete ambiental que se va a abrir mañana temprano. Gracias Alejandro por la eh, información, por la cobertura, eh, buen trabajo. Estamos mostrando distintas reuniones, facetas que se vienen desarrollando y el plan operativo y las acciones de este Gabinete Ambiental. Muchísimas gracias eh, por el trabajo Alejandro, buenas noches. Buenas noches Gabriela, esta mañana. Estaremos temprano con las informaciones, actualizando todo el trabajo y el operativo que se viene desarrollando en, en la zona de la Chiquitanía. Y con ello nosotros finalizamos el programa. Gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana a las 21 horas con 30 minutos. Y desde las 6 de la mañana veía la televisión con las noticias y la actualización. Buenas noches. Permiso.